Solo en la fortuna adversa se hallan las grandes lecciones del heroísmo. Seneca, Armada del Ecuador, a través de la Dirección General de Intereses Marítimos, les da la más cordial bienvenida a la final del concurso de oratoria intercolegial sobre historia marítima denominado Chalá y su aporte a la epopeya del aviso Atahualpa, realizado en conmemoración del octagésimo aniversario del combate naval de Jambilí y día clásico de la Armada. Este evento ha buscado generar una oportunidad cultural y académica para conocer y rescatar la historia del país y ha sido direccionado a estudiantes de tercero de bachillerato de colegios de la provincia de Esmeraldas, con el objetivo de involucrarlos activamente en la difusión, transmisión y expresión creativa, elocuente y patriótica de la historia ecuatoriana. Deuterio Chalá Zurita fue un héroe naval que en 1941, mientras se encontraba a bordo del aviso de Atahualpa, en un contexto de guerra, logró la gran hazaña de derribar un avión enemigo. Esto ocurrió el 23 de julio del mencionado año. Queremos iniciar agradeciendo a las instituciones que han colaborado en la realización de este evento. A la Dirección General de Intereses Marítimos, al Comando de Operaciones Norte, a la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos Norte y Capitanía del Puerto de Esmeraldas, al Instituto de Historia Marítima de la Armada, a la Coordinadora Zonal de Educación número 1, a las direcciones distritales de los cantones de Esmeraldas, Inindé, San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Muisne y Atacames, a las autoridades de la Universidad Técnica Particular de Loja. Asimismo, agradecemos a los colegios concursantes que representaron cada uno de los siete cantones de la provincia de Esmeraldas. A sus autoridades, docentes y estudiantes, demostrando un elevado interés en participar en eventos que resaltan la historia marítima ecuatoriana. Unidad educativa particular Jambelí, la unidad educativa Eloy El Alfaro, la Unidad Educativa Fiscal Vicealmirante Manuel Nieto Cadena, sección matutina, la Unidad Educativa Fiscal Vicealmirante Manuel Nieto Cadena, sección vespertina, la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana María Auxiliadora, la Unidad Educativa Ramón Bedoya Navia, la Unidad Educativa Rafael Astudillo, la unidad educativa Atacames, la unidad educativa Carlos Cueva Tamaris, la unidad educativa La Unión, la unidad educativa Quito, la unidad educativa Particular Católica Sagrada Familia de Nazaret, la unidad educativa 24 de Mayo, la unidad educativa Ibarra, y la unidad educativa Aurelio Becerro de Quiñones. Agradecemos de manera especial a las organizaciones auspiciantes del concurso por el aporte brindado y demostrar el gran interés de colaborar en iniciativas que resalten la historia y la cultura marítima de nuestro país. Al Instituto de Historia Marítima de la Armada del Ecuador y Lima por la asesoría y acompañamiento brindado. A la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, por la entrega de premios y colaboración en el Comité Evaluador. A la fábrica de Codesa de Esmeraldas, Agua Life, Animaciones y Detalles Mimo Cartero, por la colaboración en la entrega de premios. Tenemos a continuación las palabras de inauguración por parte del señor Capitán de Fragata, Estado Mayor Técnico, Carlos Zapata Cortés, Subdirector de la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador. Muy buenos días, docentes, estudiantes, finalistas, señoras y señores, servidores públicos de la Armada, en mi calidad de delegado del señor director general de intereses marítimos de la Amada del Ecuador, es un gusto conocer que los hechos más relevantes de la historia marítima ecuatoriana comienzan a posicionarse y empoderarse entre los principales actores de la educación formal básica del Ecuador. La conciencia marítima se la difunde desde los diferentes ámbitos estratégicos, siendo la historia un eje fundamental que nutre nuestra identidad mucho más cuando involucra recordar gestas heroicas que por su propia importancia deben trascender en el tiempo y ser inmortalizadas para estar presentes en todas las generaciones. Lo realizado por Eleuterio Chalazurita y los principales hechos del aviso Atahualpa el 23 de julio de 1941, así como el combate naval de Jambelí del mismo año, deberían estar en la mente de estudiantes y docentes de cada distrito educativo de la provincia de Esmeraldas y del Ecuador. Esperamos en este sentido que cada uno de los 15 participantes de este primer concurso virtual, así como los cinco finalistas hoy presentes para declamar sus oratorias, sean esos embajadores de conciencia y de historia marítima ecuatoriana que necesitamos en la Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado del País. Felicito a los directores distritales, rectores y docentes comprometidos con el mejoramiento del sistema educativo nacional. Sepan que, en Armada del Ecuador, tienen un aliado que entiende la importancia de su labor diaria y de su influencia en cada generación y sobre todo su aporte para integrar la conciencia marítima en la mente de cada estudiante. Damos inicio entonces a este evento y muchos éxitos a los participantes, recordando que la palabra tiene poder. Gracias. Tenemos a continuación la intervención de parte de la señorita Verónica Gabriela Silva Jarrín, Coordinadora Zonal 1 de Educación. Muy buenos días, estimadas eh, autoridades. Muy buenos días a nuestros queridos estudiantes, participantes en este evento. Muy buenos días a todo el público en general que se ha dado cita a este evento denominado final virtual del primer intercolegial de oratoria sobre historia marítima. Chalá y su aporte a la epopeya del aviso Atahualpa. Para nosotros, como coordinación son alumno a nombre eh, y en representación de nuestros distritos de la provincia de Esmeraldas, nos es muy grato ser parte de este concurso que ustedes han organizado, porque se brinda un espacio abierto a nuestros estudiantes en el cual ellos pueden expresar ante la sociedad temas que son de mucha relevancia para todos. Recordemos que es mediante estas estrategias pedagógicas donde se forman alumnos con pensamientos críticos, alumnos pensantes que son el futuro de nosotros. Está en sus manos también mejorar este aspecto a través de las reflexiones y conocimientos llegando a la humanidad de cada uno, de, de cada uno con sus oratorias sobre este valioso aporte a nuestra nación, a nuestro planeta y medio ambiente. Estimados participantes, alumnos de terceros de bachillerato, es un verdadero honor saber que personas como ustedes, jóvenes con fuerza, con sueños, con espíritu nuevo, aportan con su análisis en este concurso, que sin duda les ayudará a ser mejores y alcanzar sus metas para bien de nuestro país. Al participar en este concurso de oratoria con constante temática, y ser parte de rescatar el legado que nos han dejado nuestros héroes, es estar conscientes de cumplir con varios requisitos y realizar varios esfuerzos, prácticas y poner su creatividad, su amor y esencia. Gracias también a nuestras autoridades y docentes de cada uno de nuestros alumnos que han participado en este concurso, porque sin duda con su guía y sus enseñanzas, nuestros estudiantes han podido dar lo mejor de ellos. Hoy, rescatamos al, huere, al héroe naval esmeraldeño, Eleuterio el Chalá Zurita, mientras se encontraba a bordo del aviso Atahualpa, y en un contexto de guerra, logró la gran hazaña de derribar a un avión enemigo. Inspirándonos así a todos y todas, en especial a ustedes, queridos estudiantes que se han preparado para rescatar esta historia que es parte de nosotros y que no morirá, ya que siempre viven nuestros pensamientos, recuerdos y concursos como este concurso de oratorio. Argu auguro mucha suerte a ustedes participantes semifinalistas y una reiterada felicitación por la organización de este importante evento y concurso y que involucra a nuestros estudiantes y a la comunidad educativa. Muy buenos días con todos y todas. Agradecemos la intervención de la señorita Verónica Gabriela Silva Jarrín, Coordinadora Zonal 1 de Educación, y reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo brindado. Tenemos a continuación un video que refleja todo lo que el concurso en sus diferentes etapas ha sido en la provincia de Esmeraldas. A continuación ustedes van a ver imágenes de lo que permitió eh, la, la colaboración de todos los distritos educativos junto a todas las instituciones participantes. El concurso intercolegial de oratoria sobre historia marítima Constituye un macroevento organizado por la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador, en conmemoración al octogésimo aniversario del combate naval de Jambelí y día clásico de la Armada. La temática del concurso fue Chalá y su aporte a la epopeya del Aviso Atahualpa, buscando resaltar los hechos acontecidos en el combate aeronaval del Aviso Atahualpa el 23 de julio de 1941. La tripulación del aviso Atahualpa, habiendo soportado repetidas incursiones de la aviación enemiga, actuó de manera heroica y logró derribar un avión en una acción de coraje extraordinario. Su misión era vigilar los canales de navegación encontrándose en el sector de Puerto Bolívar, sin contar con medios antiaéreos apropiados para una acción aeronaval enfrentó a la aviación contraria en varias ocasiones, utilizando el limitado armamento disponible. Hasta que el 23 de julio, el grumete Eleuterio Chalazurita esmeraldeño, oriundo del Cantón Río Verde, derribó uno de los aviones del adversario, tal como consta en el informe que el 26 de julio envió a la superioridad el comandante del buque. El objetivo del concurso fue motivar a estudiantes de tercer año de bachillerato de la provincia de Esmeraldas y empoderarlos para la difusión, transmisión y expresión creativa, elocuente y patriótica de la historia marítima ecuatoriana, como embajadores de su propia generación, para resaltar hechos trascendentales que enorgullecen a un país marítimo como Ecuador, fortaleciendo la conciencia marítima provincial y nacional. La aceptación y cobertura que se ha tenido el evento ha sido extraordinaria. Agradecemos a todos los medios de comunicación que difundieron el evento en sus diferentes etapas y a toda la cobertura que han priorizado permitiendo que el heroísmo de Euterio Chalazurita y la epopeya del Aviso Atahualpa sean conocidos en todo nivel. Asimismo, Agradecemos a todas las direcciones distritales de educación de la provincia de Esmeraldas por toda la colaboración brindada, lo que permitió difundir y fortalecer la conciencia marítima y la historia marítima del Ecuador. 15 centros educativos representando a los cantones de Esmeraldas, Quinindé, Río Verde, Eloy Alfaro, San Lorenzo, Atacames y Muisne participaron enviando una oratoria de 5 minutos de duración. Y el día de hoy, siete finalistas expondrán en vivo frente a un comité evaluador sus oratorias, buscando obtener el primer lugar en este evento cultural de historia marítima. El comité de evaluación está conformado por especialistas conocedores del tema y con amplia experiencia en oratoria y discurso pertenecientes a varias instituciones públicas y privadas del país. A continuación, se procederá a proyectar una presentación con la información del jurado, a quienes agradecemos por su valioso aporte y apoyo brindado en este evento. Tenemos como primer integrante del Comité de Evaluación al señor Capitán de Corbeta Superficie, Carlos Perugachi Salamea, Director de Conciencia Marítima y Apoyo al Desarrollo Comunitario de la DGI. Él tiene una maestría en Ciencias en Oceanografía Física, es hidrógrafo clase B de la Escuela de Hidrografía de INOCAR. Ha participado en varios trabajos de gran importancia, entre los que destacan la ejecución de actividades de coordinación técnica para proyectos de INOCAR, presentación y ejecución de actividades en el marco del programa PROMETEO en el año, desde el año 2013. Un segundo integrante es el señor suboficial, Ormaza, suboficial mayor Ormaza Valencia César Augusto, Ingresó a la Escuela de Infantería de Marina desde ahí en el 18 de octubre de 1988, graduándose como marinero infante de Marina el 18 de octubre de 1989. Posee una maestría en Liderazgo y Gerencia Educacional, un diplomado en Gestión de Proyectos, además de ser licenciado en Supervisión y Administración Educativa y licenciado en Inglés. Actualmente obtiene el cargo de Asesor del Comando de Operaciones Navales. También contamos como parte del, del jurado a licencia, la, la licenciada Aida Rodríguez Salvatierra, profesional que desde 1986 ha entregado su con dedicación a la investigación de la historia marítima y naval del Ecuador, quien por más de tres décadas como coordinadora de dicho departamento ha contribuido con una considerable producción histórica, logrando la difusión de la memoria marítima nacional a los distintos sectores de la comunidad y del exterior, favoreciendo al desarrollo y fortalecimiento de la institución armada. Finalmente tenemos el señor Andrés Marín Jiménez, nacido en la ciudad de Loja, Ecuador, actual director del Liceo UTPL, considerado el primer grupo cultural de oratoria expositiva del Ecuador. El es certificado de oratoria expositiva a través de la educación continua UTPL desde el 2018. Es articulista en varios medios de comunicación digitales a nivel nacional e internacional. damos la bienvenida a los dignos miembros del jurado que dan realce a este evento. De acuerdo a las bases planteadas para este concurso y cumplida la fecha establecida para la presentación de los videos por parte de 15 participantes, el comité de evaluadores, de acuerdo a los resultados arrojados en la fase 2, llegaron a la conclusión de establecer siete finalistas, considerando que los mismos cumplieron con los estándares planteados para este concurso, resultando merecedores los siguientes estudiantes. Los parámetros de evaluación que se van a considerar en el presente concurso van a permitir una evaluación objetiva por parte del jurado calificador a todos los participantes y son los siguientes. El comienzo del discurso de forma cautivadora sobre 10 puntos, la exposición de ideas o contenidos de forma ordenada y coherente sobre 15 puntos, el mensaje claro sobre 15 puntos, el uso de la voz sobre 15 puntos, el lenguaje no verbal gestualidad y expresividad sobre 20 puntos, naturalidad y soltura ante la cámara sobre 15 puntos y un final contundente sobre 10 puntos, llegando a un total de 100 puntos, que es la calificación máxima que cada uno de los participantes podrá obtener. Vamos a dar paso entonces en este momento al inicio de las disertaciones, es importante mencionar que el orden de participación planteado para esta final fue realizado mediante sorteo en una reunión virtual donde se contó con la participación de todos los finalistas y sus representantes. En ese sentido, pues, eh, animamos a que estén listos ya los siete finalistas en el orden que ya conocen y tenemos ya aquí a la primera finalista que va a ser presentada por Andrea canizares la primera disertación va a estar a cargo del estudiante Saidi Yamilet Arroyo Morales, representando a la unidad educativa Rafael Astudillo, del distrito D08-D02, Eloy Alfaro. Te recordamos que tienes cinco minutos de intervención. Adelante, por favor. Pasa, tierra sagrada, de honor y de alquía, que fecundó la sangre y engrandeció el dolor. Buenos días, miembros de la Armada del Ecuador, comité evaluador, compañeros finalistas, queridos docentes, compañeros estudiantes, padres de familia. Recibo un cordial saludo de la unidad Educativa Fiscal Rafaela Ascurillo, de la parroquia Colón Eloy del María, del Cantón Eloy Alfaro, Provincia Esmeraldas, República del Ecuador, y de quienes hablo, Saifi Yamilar Reyes Moral. Les voy a relatar parte de nuestra historia nacional con el tema Chalá y su aporte a la epopeya de la vista Tahuarca. Relatar la historia de la vista atahualpa es narrar una epopeya llena de heroísmo vivida por nuestra Armada y resaltar a nuestro héroe nacional, grumente el Euterio Chalá. Tipulante del navío, hombre de origen humilde, pero lleno de coraje y decisión, Cristo no era su tierra natal, río verde esmeraldas. Durante la guerra del 41, las circunstancias fueron adversas a la tripulación de la Tahualpa, sacrificada en todos los aspectos. Pero la razón era poderosa, defender a la patria. Los artilleros del navío mantuvieron el espíritu patriótico. El enemigo fracasó al desconocer el valor extraordinario de la Mensa en su máxima expresión. Poseedor de altas cualidades, como la del valor, era Chalá, que impuso ejemplos de verdadero patriotismo. Nuestro país no estaba en condiciones para enfrentar bélicamente al enemigo. Cuatro aviones cazabombarderos, cuatro aviones cazabombarderos. Este era el primer enfrentamiento para Chalá y sus compañeros. Cuatro invernos muchachos iban a enfrentar a los mejores pilotos del Nuevo Mundo. Los aviones atacaban. El Atahualpa tenía solo tres piezas de artillería. Por la intensidad del combate y el miedo a la muerte, un sudor frío corría por los cuerpos de los tripulantes. Chalán tenía piel oscura y con los rayos del sol brillaba como diamante. El buque se estremeció, parecía que se rompía. Todos se asustaron y el corazón parecía salírseles por la boca. Chalán luchaba por no caerse con la metrallera de sus manos. Lo agarraron por las piernas y lograron estabilizarlo. Esto fue en corto tiempo que les pareció un siglo. Por seguridad del buque y sus vidas, tenían los sentidos concentrados en ese avión. Avión, que era su pesadilla. En esos momentos, Chalá gritó: el avión, a lo que el comandante le gritó del cuadrante: no dispares, espera mis órdenes. Era tan rápido el descenso que parecía misil en busca del objetivo. Las automáticas no se estaban en sancionar y el momento para cambiar el ángulo para presentar fue el fusilaje del avión, momento en el cual el comandante gritó con todas sus fuerzas: fuego a esa orden. La metalladora ZB operada por Chalá rompió el silencio cuatro años antes de la tormenta, impactando de lleno el fusilaje del avión. Sin tiempo a celebrar, Chalá recargó el arma y al grito de remátalo continuó con el ataque. Los pilotos trataron de tomar altura, pero los mandos no respondieron. El motor estaba intermitente y un humo negro salía por el tubo de escape. Estaban heridos de muerte. Yo en esta emoción los habitantes de Puerto Bolívar que presentaron llenos de emoción, los habitantes de Puerto Bolívar que presentaron el combate gritaron a Chalá, le diste, le diste y la escuadrilla se retiró. Al llegar al muelle con impresionante multitud lo recibieron cantando las notas del himno nacional. El combate duró siete minutos, tiempo necesario para que los artilleros de la Tahuarca demostraron de lo que eran capaces. Lo que no pensaron ni creyeron los enemigos que por su desmedida ambición seguros de lograr la victoria porque contaban con por lo mejor en cuanto al armamento bélico fue la valentía, heroísmo civismo y patriotismo de las hermana del Ecuador la cual se manifestó de manera extraordinaria en la persona del de Euterio Chalá. solo con la protección de Dios se puede lograr algo así y en estas condiciones por eso agradezco al Todopoderoso y a la Armada Nacional, que por medio de este evento nos permite recordar a la presencia del Ser Supremo en nuestras vidas. Y a la Armada del Ecuador, que nos muestra los valores, sobre todo los que prometen el Euterio Chalá, muy ausente de casi toda nuestra sociedad. Jóvenes, nos toca retomar ya el cambio, porque nunca es tarde. Gracias a Dios, gracias a la Armada Nacional. Agradecemos la participación de Saide Yamilet Arroyo Morales, nuestra primera finalista, a quienes nos están siguiendo en la página oficial de Facebook de la Armada del Ecuador, están siendo parte del primer concurso virtual de historia marítima denominado Chalá y su aporte a la epopeya del aviso Atahualpa. Esta ha sido la primera participación, quedan seis finalistas, finalistas más y en este momento pues ya estamos... Vamos a presentar a la siguiente a la siguiente finalista que nos va a presentar Andrea Canizares. La segunda disertación va a estar a cargo del estudiante Juliana Camila Guadamut Arcentales, representando a la Unidad Educativa fiscomisional Salesiana María Auxiliadora del Distrito de Educación 08-D01 Esmeraldas. Adelante, por favor. Quiera Dios que el calor de mi sangre que se derramará en el patíbulo enaltezca el corazón de los buenos ciudadanos. Salven a nuestro pueblo, coronel Luis Vargas Torres. Esta mañana de sol radiante, la cultura ecuatoriana nos invita públicamente a reconocer al imperio Chalá Zurita por sus valores y virtudes dignos a imitar. Dejeciendo a cada uno de ustedes un fraterno y caluroso saludo y su aporte en la epopeya de la bitua Atahualpa. Al remontarnos a la historia vale la pena citar los hechos del 9 de julio de 1941, donde fue atacada la lancha ecuatoriana Machala por dos lanchas patrulleras del adversario frente a la isla payana. Esta respondió con fuego de fusilerías tripulantes mientras se retiraba por el canal de San Gregorio. Esto indujo al entonces comandante de la Marina Francisco Fernández Madrid enviar el aviso a Atahualpa en forma permanente en los destacamentos de la frontera del ejército en las provincias del sur, dando protección en las comunidades a través del archipiélago de Jambelín. Embarcaron en el Atahualpa un cañón antiaéreo de tiro rápido marca Breda de 20 milímetros colocado de forma precaria en el castillo de proa con su respectivo triplo pero lo que se disponía eran dos ametralladoras ZB del grupo antiaéreo del ejército Presidente Alfaro, incluyendo seis fusiles Mauser Corp. Mientras el aviso Tahuatl ejercía las funciones de patrullaje, este se encontraba fondeado en la boca de Hueltac y fue atacado por aviones adversarios. Su comandante ordenó a la tripulación repeler el ataque con ráfagas y ametralladoras, provocando que estos aviones se batan en retirada. Este es el valor que le atribuimos a el Uterio Chalaz Turista, ecuatoriano que nació en 1923 en el Cantón Río Verde, municipalidad de la provincia de Esmeralda. Fue un joven alegre, vanidoso y capaz de lo mejor y de lo peor en el campo de batalla, odiado o amado, brincado o ablutido, pero siempre fue por su idiosincrasia. A los 18 años de edad, junto a un criado de valientes marinos, levantó la moral de una nación y a la vez visto renacer su patriotismo. Su destacada participación en el conflicto de 1941 se convirtió en una gran esperanza de valientes marinos. El joven patriota destaca en la historia naval contemporánea. Como grumete, apuntador, corrector de de la Marina de Guerra Ecuatoriana, prestó servicios durante el conflicto embarcado de la Pista Tahuelca que demostraron en las aguas de la boca de Capones frente a la isla Cartobón el poder extraordinario de la mente en su más expresión. El 23 de julio de 1941, a las 8.30 de la mañana, se divisaron cuatro aviones cazabombarderos adversarios. El luchario Ochala junto a sus compañeros castilleros, sacaron los seguros de las ametralladoras. El sol les impedía romper fuego. Luego, un avión desciende sobre ellos, arrojándoles pompas. El aviso atahual pase al sopor copa, los trípodes perdieron estabilidad y luego se asientan pesadamente sobre la superficie del mar, formando un inmenso cráter. Los ataques se repitieron a las 12 del día. Uno de los aviones descendió para eliminar a los astigüedos de la deterioradora de copa, al lanzar y explotar las bombas de ondas expansivas chocaron con la fuera del buque. Bien, estamos en vivo en la final del primer concurso intercolegial de oratoria de historia marítima, donde el héroe esmeraldeño, el Euterio Chalásurita está siendo objeto de oratorias recurrentes por siete finalistas. Eh, esta fue la participación de Juliana Camila Guadamut Arcentales, representante de la unidad educativa fiscomisional salesiana María Auxiliadora, una pequeña falla técnica durante su disertación, y pues eh, vamos a continuación a continuar con, el, con, el siguiente, con la siguiente finalista, por favor. Sí, la tercera intervención va a estar a cargo del estudiante Damaris Yulisa Bosques de León, representando a la unidad educativa Quito del, del distrito 08-D04-Quinindé. Le recordamos que la participante tiene el tiempo de cinco minutos. Adelante, por favor. Por favor, la estudiante Damaris Yulisa Bosques de León, si se encuentra lista para su disertación. Sí. En tiempos de paz, todos se olvidan de Dios y vilipendian al soldado. En tiempos de guerra, todos imploran a Dios y se protegen en el soldado. Honorables miembros que conforman el jurado calificador, distinguida plana administrativa, docentes. Señores padres de familia, apreciados compañeros públicos en general, que se han dado cita en este medio virtual, un placer saludarles. Mi nombre es Damaris Yuliza Vázquez de León, representante de la Unidad Educativa Quito, de la Parroquia la Unión del Cantón Quinité, provincia Esmeralda. el padre? Otra vez. Ecuador, mi país... Símbolo de grandeza y de gente patriota, con estirpe de guerreros valientes e invencibles. La historia nos deja inmemorables hechos heroicos. Tócame hoy como ecuatoriana, altamente comprometida con la historia de mi patria, enchir mi pecho jubilosa al referirme a la velocidad y gloria emprendida desde siempre por la Armada Nacional. El territorio ecuatoriano fue invadido por fuerzas peruanas en julio de 1941. Que generalizaron su ofensiva en toda la línea fronteriza entre el sector de Huaquilla y Chacras, provincia de norte. Fueron momentos de dolor, incertidumbre y tristeza. Ver a soldados que carecían de todo elemento de protección. Las hojas de los árboles hacían las viejas de colchón, sin alimento, sin poder dormir. ¿Quién puede ganar una guerra en estas condiciones? Se sentían abandonados y sin esperanza de volver al hogar. Por defender a nuestra patria libre y soberana. Y lo único que les acompañaban eran sus pocas armas y la fe en Dios. El Ecuador no contaba con una verdadera marina de guerra, pues los tres únicos buques que contaban eran Escuela Presidente Alfaro, Remolcador de Don Calderón y el Aviso Atahualpa. El Aviso Atahualpa. Un navío cañonero que inicia su primera misión de guerra utilizando el limitado armamento disponible para afrontar a la invasión peruana. Se sentían en desventaja, que atemorizaban a la tropa ecuatoriana, tal cual como un niño indefensa ante el acosador maligno se intimida con amenazas fatídicas. Los fuertes destruyendo de al explotar las bombas en las profundidades del mar, hacían sacudir el buque Azawalpa, toda su tripulación asustados, temblorientos y sus ardientes corazones latían a mil por millar. Sus valerosos grumetes entre ellos, el el Chalazurita, ecuatoriano de origen esmeraldeño joven, carismático, alegre, valeroso y astuto, capaz de dar lo mejor en el campo de batalla. Chalá ocupa un lugar destacado en la historia nacional contemporánea. Nació en el año de 1923 en el Cantón Río Verde, Municipalidad de la provincia de Esmeralda. A sus 18 años, forma parte de la Armada Nacional del Ecuador, siendo uno de los soldados que levantó la moral de una nación. Su misión era vigilar los canales de navegación que fuertemente sujetaba a su ametralladora que nunca la soltó. Después de aquel momento, sus compañeros se agarraron fuerte de sus piernas, logrando estabilizarlo. Luego de sacudir una columna de agua de aproximadamente 20 metros de altura que envuelve a la tawalpa, quedando en una oscuridad absoluta. Al estabilizarse, Chalá se percata que un avión se lanza en picada, y grita con todas sus fuerzas: el avión regresa, el avión regresa, Chalá. Logró visualizarlo dentro del cuadrante de la mira y a la voz de fuego disparó sin parar, recargando la ametralladora, rematando una y otra vez hasta que derribó el avión peruano. Sus artilleros eufóricos expresaron su júbilo al lupterio, esta acción se la consideró como la epopeya del siglo. Ante este acto, se le dio reconocimiento como héroe virtuoso. Fechas como el 23 y 24 de julio de 1941. No se borrarán jamás del calendario de honor de quienes dieron todo por el Ecuador. Esta virtud deberá seguir siendo imitada por las nuevas generaciones. El deseo de imitar a un héroe hace que su fama sea mucho más grande. Este día deberá seguir siendo recordado como el día en que lo imposible se hizo posible. Donde un grupo de jóvenes lograron que la utopía hiciera realidad y la posición de fuerza fue vencida por el coraje de todo un pueblo que antes, al igual que ahora, está dispuesta a derrotar a los nuevos enemigos de este tiempo. Corrupción, injusticia y desigualdad. Ganaremos la guerra en nuestra lucha contra la corrupción, dejaremos un mejor Ecuador del que recibimos y habremos de llegar a buen puerto, el puerto de la igualdad y la justicia. Así como lo dice Luterio Charazurita, defendiéndose con su antipollaría, defendiendo a la Armada Nacional del Ecuador. He dicho, muchas gracias. Muy bien, esta ha sido la participación de la estudiante Damaris Yulisa Bosques de León. Estamos en vivo en la final del primer concurso virtual de oratoria en torno a historia marítima. Cuatro jurados especialistas en la temática están recibiendo las oratorias de siete finalistas. En este momento nos, nos dirigimos ya al cuarto finalista, al cuarto finalista que va a ser presentado, por favor, Andrea. Sí, la cuarta disertación va a estar a cargo del estudiante Marcia Paola Alvarado, España, representando a la unidad educativa Tacames del distrito 08-D03, Muisne Tacames. Le recordamos a la participante que tiene el tiempo de cinco minutos de intervención. Por favor, adelante, Marcio. las palabras de Daniel Ceballos Ruiz, uno de nuestros héroes nacionales. Quienes lean estas páginas y oigan estas palabras verán a los artilleros de la Atahualpa, tal como fueron marineros dinámicos con alto espíritu de patriotismo dispuestos a todo, sistema con el cual se pudo en algo detener la invasión que avanzaba arrolladoramente como verdadera trituradora de seres humanos, que valientemente defendía la soberanía de su nación de la injusticia bárbara del más fuerte. Tengan un cordial saludo de quien les habla, Marcia Paola Alvarado, España, estudiante de la Unidad Educativa Atacames, misma que pertenece al distrito Atacames, Muis. Chalá y su aporte a la epopeya del aviso Atahualpa. Vientos de guerra soplaban en la frontera sur y el 11 de enero de 1941 el Atahualpa inicia su primera misión de guerra: Guayaquil-Puerto Bolívar-Gualtaco. Sin armamento, navegar en esas condiciones significaba exponer la vida de los tripulantes, ya que el enemigo tanto en aguas del Archipiélago de Jambelí como en el Golfo de Guayaquil. Durante esos días carecían de todo elemento de protección. En esas condiciones, ¿cómo podían ganar la guerra? Sus rostros estaban demacrados, pero ahí estaban listos a defender a su patria, Creían que no ganarían, pero su inconsciente les recordaba que pertenecían a una nación libre y soberana. Atacados por todos lados por la intensidad del combate y el miedo a la muerte, un sudor frío corría por sus cuerpos. Chalá tenía piel oscura y con los rayos del sol tenía el brillo extraordinario de un sólido diamante. El 23 de julio de 1941, sobre la cubierta, la tripulación demostraba alegría completa. Los habitantes de Puerto Bolívar que presenciaron el combate gritaban a todo pulmón el nombre de la Atahualpa y daban vivas al Ecuador. Al atracar el muelle, el pueblo en impresionante multitud los recibió cantando las notas del himno nacional. Este era el principio de una gran epopeya. Al experimentar y terminar el gran final de la victoria parcial del combate anterior, Impacto realizado en tiempo récord por el Grumet de Chalá, patrón de la ametralladora perteneciente al aviso Atahualpa. Esta acción se la consideró como la epopeya del siglo, ya que se realizó el 23 de julio de 1941. Chalá demostraba serenidad en el momento que operaba la ametralladora. Al seguir el ángulo de descenso del avión, lo hacía con mucha precisión. Y en el momento que ascendía, hacía cosa igual y lo atacaba por la cola. Chalá reunía todas esas condiciones siendo un grumete. Los aviadores enemigos, al darse cuenta que no podían cumplir con sus propósitos de hundir a la Tahuaypa, optaron por retirarse. Les faltó durante 15 minutos ese algo que se llama tenacidad inquebrantable. Por el bien de los que se sacrifican, debemos de tomar en consideración que cada éxito, por pequeño que sea, debe ser incentivado en el más alto sentido de justicia y en su más estricta manifestación humana. El Atahualpa, por sus características que no eran las más adecuadas para esa geografía, desde los pocos profundos y de ancho reducido, pero era necesaria la presencia de una nave guerrera ecuatoriana que imponga respeto a las patrullas armadas de aquel enemigo. Esa tripulación de hechos históricos tenía confianza en sí mismo, que se trataba del honor de la patria. Estaban en el caso de defenderla, confiando en su Dios, lo cual les proporcionó nuevas energías para confirmar la grandeza de lo supremo en sus vidas atribuladas en los saciagos días de 1941. Tenía la impresión que en ese día la Atahualpa iba a decidir su estadía en aguas de la frontera sur. Tenían razones para pensar de esa forma y a la hora antes indicada divisaron al enemigo. Salieron a encuentro a toda mano de cero no ser. Iban a decidir su suerte. Los terminaban o marcábamos el último hito de gloria en la historia naval. Después de tanto bregar, los pilotos optaron por retirarse. 24 de julio de 1941, fecha de acción impactante. El aviso a Tahualpa, con su heroica tripulación, rubricó con letras de oro la historia de la delicada misión que cumplía en aguas del archipiélago de Jamberi. La suerte estaba echada y querían pelear para calmar las tensiones. Todos preocupados, pero Chalá dijo, vamos, arriba ese espíritu. Entonces, quienes comienzan triunfando, terminan conquistando el objetivo propuesto. Fernando Sabater dijo, un héroe hace el ejemplo, la virtud, fuerza y excelencia, siendo la virtud la acción triunfal y admirable, el ideal de dignidad, gloria, que se verá recompensado. Chalá ocupó un lugar destacado en la historia naval contemporánea. Su relación con el mundo militar le vino casi impuesta desde la cuna. Su participación en el conflicto de 1941 lo convirtió en la esperanza de valientes marinos quienes supieron defender la soberanía ecuatoriana. Gracias. Ven Muy bien, estamos en vivo en la final del concurso virtual de oratoria en torno a historia marítima, denominado Chalá y soporte a la epopeya del aviso de Atahualpa. Esta ha sido la intervención de la estudiante Marcia Paola Alvarado, España, de la unidad educativa Atacames. Ya estamos llegando casi a la, llegando a la final de la intervención de todos los participantes. El jurado especialista, integrado por cuatro personas expertos en la temática, está realizando un trabajo muy arduo en cuanto a la calificación de todos los participantes. Tenemos a continuación ya al quinto finalista, que vamos a presentarlo a continuación. La quinta disertación va a estar a cargo del estudiante Kevin Marcelo Ayobies Tupiñán, representando a la Unidad Educativa Fiscal Vicealmirante Manuel Nieto Cadena del Distrito 08-D01 Esmeraldas. Le recordamos al participante que tiene el tiempo de intervención de cinco minutos. Adelante, por favor. En la guerra no hay premio para el segundo lugar. Lucio Seneca. Reciban un cordial saludo, distinguidas autoridades de la Armada del Ecuador, Comité Evaluador, queridos docentes, compañeros finalistas y demás público presente. Todo comenzó en la frontera occidental del Ecuador el 23 de julio de 1941. El asedio ya era inminente, bloquearon los puertos ecuatorianos para evitar el reabastecimiento de sus tropas, mientras que nuestra Armada, Contaba con pocos hombres y una inferioridad significativa de armamento. Es en este momento de la historia que debemos resaltar al buque Aviso Atahualpa y uno de sus héroes, el grumete Eleuterio Chalazurita. El Aviso Atahualpa fue designado como una unidad de apoyo en la custodia del archipiélago y la frontera sur del Ecuador. La tripulación del aviso Atahualpa merece un reconocimiento especial, puesto que su única misión era vigilar los canales de navegación y a pesar de no encontrarse con el armamento para una acción aeronaval, se enfrentó a los adversarios con un alto espíritu patriótico, imponiendo el respeto en el cumplimiento de sus obligaciones, venciendo el miedo en todas sus manifestaciones. Fueron un total de cuatro combates en donde los héroes como Chalá demostraron su amor a nuestro país. En el primer combate, uno de los cuatro aviones enemigos arrojó un grupo de bombas. Los trípodes pierden estabilidad. Al lograr estabilizarse, Chalá abrió fuego al avión enemigo. El combate duró siete minutos, tiempo suficiente para demostrar de lo que eran capaces. El impacto logrado en tiempo récord por el grumete Chalá Patrón de la ametralladora de Popa está considerada como la epopeya del siglo. El segundo combate, llevado a cabo el 24 de julio a las 1200 horas, el aviso Atahualpa, que navegaba en zigzag divisa en el aire cuatro aviones enemigos, pero estos fueron sorprendidos con una valiente y aguerrido ataque sorprendente para ellos, obligándolos a intensificar su ametrallamiento sobre el buque. Lo admirable ante todo era la serenidad de Chalá, que al momento de operar la ametralladora lo hacía con mucha precisión. El tercer combate duró 25 minutos. El aviso atahualpa tenía características que no eran favorables para esas geografías de esteros pocos profundos y de anchos reducidos, pero era necesaria la presencia de una nave de guerra ecuatoriana que imponga el respeto ante las patrullas adversarias. A las 1.400 horas, se divisa en el horizonte cuatro puntos negros. Venían a destruir al aviso Atahualpa, pero este se volvió a atacar. Los pilotos enemigos incrementaron sus ametrallamientos sobre el buque, obligándolos a intensificar también el fuego del cañón de la ametralladora, combatiendo más allá de las posibilidades humanas. El cuarto combate, que se dio a las 1.530 horas, Nunca antes en la historia naval del Ecuador nave alguna se enfrentó a una escuadrilla de cuatro catas bombarderos. El ritmo estaba acelerado y Chala dijo: Arriba ese espíritu. Aún no sabemos cuántos son y ya estamos tristes. Animando, a los compañeros, salieron del manglar con la de huequito, huequito, huequito, sí, con sí, una corda. ...identificados y rendimos un especial y solemne tributo de admiración a los héroes del aviso Atahualpa, como lo es el grumete esmeraldeño, considerado un héroe naval. El grumete, el Chala zurita, que aun poniendo en riesgo sus propias vidas, supieron defender nuestra patria con sangre y fuego. Por ello, os invito a recordar no solo aquellos valientes y gallardos guerreros que ofrendaron sus vidas por ver flamear la majestuosa bandera ecuatoriana, incólume, inmaculada, sino que vean en la Armada del Ecuador una oportunidad de formar parte de la historia y del futuro de nuestra patria. Por aquellas batallas ganadas quedarán en nuestros corazones como sinónimo de lealtad, de honor y de gloria que no se olvidarán con el paso del tiempo. Muchas gracias. Muy bien, la historia naval, la historia marítima ecuatoriana está cobrando vida empoderada de los propios estudiantes de tercero de bachillerato. Esta ha sido la intervención del de estudiante Kevin Marcelo Ayoví Estupiñán, representante de la Unidad Educativa Fiscal Vicealmirante Manuel Nieto Cadena, sección matutina. Continuamos en esta final virtual el primer concurso de oratoria sobre historia marítima. Cuatro especialistas están recibiendo las oratorias de siete finalistas y en este momento nos toca recibir ya a la sexta finalista que va a ser presentada a continuación. La sexta disertación va a estar a cargo del estudiante Tiffany Giliana Mina Bernaza, representando a la Unidad Educativa Particular Católica Sagrada Familia de Nazaret del distrito 08D04, Quirindé. Le recordamos a la participante que el tiempo de intervención es cinco minutos. Adelante, por favor. Carismático, héroe, alegre, luchador y con un ánimo inigualable. Cualidades que describen a un ser excepcional, a un héroe digno de admirar y por supuesto de maravillar, que con su actitud logró ser Muy ejemplo feliz, de fortaleza, sí. excelencia y valentía para su tripulación y su patria. Reciban un sincero y cordial saludo, distinguidos miembros de la Armada. Honorable Comité Evaluador, compañeros finalistas, docentes y apreciado público presente, un placer saludarles. Mi nombre es Tiffany Mina, representante de la Unidad Educativa Particular Católica Sagrada Familia de Lazaret. Es un honor grato disertar el día de hoy sobre el extraordinario tripulante, héroe naval, Chalá, y su aporte de la epopeya del aviso Atahualpa. Deberíamos defender nuestra isla, sea cual sea el coste. Debemos luchar en los campos de aterrizaje, debemos luchar en nuestras colinas, nunca nos debemos rendir. Frase atribuida al exministro de Reino Unido, Winston Churchill, en julio de 1915, 41, nuestra nación ecuatoriana estaba siendo invadida por fuerzas del país vecino, en instancias en que la patria contaba con escasísimo armamento para defender a su territorio, debido a que la fuerza naval no contó con una notable voluntad política. Es por eso que es importante, así es, es importante resaltar y valorar que nuestra guerrilla fuerza marítima, a pesar de no haber contado, con la voluntad o el apoyo del gobierno, cumplió con sus obligaciones de defender a su soberanía y a su territorio más allá de las posibilidades tangibles. Es por eso que el aviso a Tawalpa y el cañonero Calderón serán siempre recordados por sus trascendentes acciones frente a un rival que contaba con fuerzas de superficie, submarina y de aviación innumerablemente superiores a la de nuestro país. En efecto, estas dos últimas fuerzas fueron asistentes lamentablemente para nuestro territorio ecuatoriano. No obstante, el aviso a Tahuatl estaba ejerciendo sus funciones de patrullaje. Cuando este fue atacado por aviones del enemigo, su comandante, el alférez de Fragata, Víctor Naranjo Fiallo, ordenó a su tripulación repeler el ataque con ráfagas de ametralladora, provocando que estos aviones se batan en retirada. Fue este un acontecimiento culminante de desempeño para estos grandes marineros en defensa de la nación. Es por eso que a continuación mencionaré la siguiente frase. Solo aquellos que están aptos para vivir no tienen miedo de morir. Aquellas características definen al joven guerrero, el Euterio, chará Zurita, tripulante naval de raíces esmeraldeñas, perteneciente al cantón Río Verde. Este joven patriota con tan solo 18 años de edad Demostró su espíritu de valentía junto a los demás tripulantes, ya que con su actitud de heroísmo levantó la moral de la nación que a la vez hizo revivir el patriotismo a pesar de la dificultad. Su destacada y notable participación lo hace merecedor de ser un grumete luchador y apasionado. Ingresó a la fuerza naval como apuntador y corrector de tiro, formando parte de la tripulación de Aviso Atahualpa, acompañado de hombres de experiencia y con grandes expectativas, con lo cual el 23 de julio a las ocho y media, el joven esmeraldeño junto con sus guerreros, compañeros sacaron el seguro de sus ametralladoras para defenderse del rival, por la intensidad de la batalla y el temor a morir, un sudor frío fluía por todos sus cuerpos. Estos hechos importantes, significativos para la historia, Constituye como una armada salió adelante sin atención a sus requerimientos. Gracias a los tripulantes del aviso de Atahualpa, gracias a ti, nuestro joven patriota Lutero Chalazurita. Actualmente las Fuerzas Armadas constituyen una formación exclusiva y totalmente militar. Gracias, Marino de mi patria, por tu destacada y notable participación ante la situación adversa. Gracias, Marino de mi patria. ...por inspiración a seguir... ...gracias Marino de mi Patria... ...por haber colocado en práctica... ...y haber reflejado los valores de honor... ...disciplina y lealtad ...gracias Marino de mi Patria... ...por tu actitud heroica... ...ya que un verdadero soldado no vea lo que tiene adelante... ...ama lo que tiene detrás... ...gracias Marino de mi Patria... ...apuntador de la ametralladora ZB... ...y tripulante del aviso Atahualpa... ...honorables miembros de la Armada... Honorable Comité Valor, docentes, compañeros finalistas y apreciado público presente, muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Que viva el aviso a que viva los tripulantes y nuestro joven patriota y que viva el Comité Naval de Jambelín y el primer día clásico de la Armada del Ecuador. Estamos en vivo en la final del primer concurso virtual de oratoria denominado Chalá y su aporte a la epopeya del aviso de Atahual, organizado por la Dirección General de Intereses Marítimos, en conmemoración del octogésimo aniversario del combate naval de Jambelí, y Día Clásico de la Armada. Esa ha sido la participación de la estudiante Tiffany Liliana Mina Bernaza, representante de la Unidad Educativa Particular Católica Sagrada Familia de Nazaret. Estamos ya... Eh, Llegando al final de las intervenciones, nuestro jurado está deliberando en forma activa. Sabemos que tienen un gran trabajo. Es digno de destacar que este concurso, que inició a inicios del mes de julio, ha tenido varias etapas en las cuales la Armada del Ecuador a través de las diferentes instituciones y el apoyo de los diferentes distritos educativos cantonales ha realizado un acompañamiento en todas sus etapas, desde capacitaciones con especialistas hasta eh, direccionamientos en cuestiones vinculadas a la temática del concurso. Toda la información de la cual ustedes están escuchando y que ha sido objeto de la oratoria de los participantes ha sido gracias a las publicaciones del Instituto de Historia, Mar de, del Instituto, perdón, de Historia Marítima de la Armada del Ecuador, el INIMA, que tiene disponible Toda la historia relevante a los héroes navales. Es hora de continuar ya con nuestro último participante que va a ser presentado a continuación. Por favor, te doy el paso, Andrea. Bien. La séptima y última disertación va a estar a cargo del estudiante Dan Udánigo Palma, representando a la Unidad Educativa La Unión del Distrito 08D04 Quindé. Le recordamos al estudiante que tiene un tiempo de intervención de cinco minutos. Adelante, por favor. Las páginas de la historia se escriben en el campo de batalla. Comandante Rafael Morando Valverde. distinguidas autoridades y querido público presente que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenos días. Soy Dan Eliés Urdánico Palma, represento a la Unidad Educativa La Unión, Parroquia del mismo nombre, Cantón Quilindé, Provincia de Esmeralda. Hace unos días, me motivaron a participar en el primer concurso intercolegial de oratoria sobre la historia marítima Esmeraldas 2021, Chala y su aporte a la epopeya del aviso Atahual. Hoy, en el octagésimo aniversario de la Armada Nacional, recordamos el heroísmo de nuestros marinos, pues cada 25 de julio, Además de conmemorarse este hecho histórico, se celebra el Día de la Armada del Ecuador, Eleuterio Chalá. Pero, ¿quién fue? Joven esmeraldeño de 18 años, carismático, responsable, humilde, con amor a su patria y entrega a la hora del combate, odiado por los adversarios y amado por los ecuatorianos, ocupando un lugar súper destacado en la historia naval contemporánea. Pero... ¿Por qué resaltar a este joven esmeraldeño? Por el valor que demostró a su corta edad, haciendo un esfuerzo sobrehumano para superar una gran crisis. Ahora bien, ¿cuál fue la hazaña? En julio de 1941, el territorio ecuatoriano estaba siendo invadido por fuerzas peruanas que habían generalizado su ofensiva en toda nuestra línea fronteriza y penetrado en el sector entre Guaquillas y Chacras, provincia de Loro. A pesar de que la Armada del Ecuador no tuvo un apoyo justo de voluntad política para mantener, aunque sea, una decorosa fuerza naval abandonada casi siempre por el poder político, además no contaba con buen armamento para llevar a cabo dicho enfrentamiento. Sin embargo, el aviso atahualpa y el cañonero Calderón pasaron a la historia por sus heroicas acciones frente a un adversario que tenía todas las posibilidades de ganar. Eran las 12 horas del mediodía del 23 de julio de 1941. Se repitieron los ataques aéreos contra el buque Aviso Atahual. Uno de los aviones descendió para eliminar a los artilleros de las ametralladoras de popa que representaban el mayor peligro para ellos. Luego... Mientras el buque continuaba navegando, con la finalidad de superar el problema, se oye el grito de Chalá, quien con todas sus fuerzas expresó, ¡El avión regresa! ¡El avión regresa! De repente, cuando el avión se lanzó en picada, Chalá logró visualizarlo dentro del cuadrante de la mira de su ametralladora. Y a la voz de fuego, disparó sin parar, recargando la ametralladora, rematando una y otra vez hasta que la... El piloto trató de tomar altura, pero los mandos no le respondieron. El avión se encontraba fuera de control. El avión enemigo cayó derribado. Todo fue casi imposible. Y llenos de emoción, sus compañeros eufóricos se expresaron a él. Le diste, le diste. Fue con esa acción que el resto de la escuadrilla de aviones se retiraron. El comandante, en forma amigable, dirigiéndose a Chalá, les dijo... ¡Magnífico! ¡Felicitaciones, Chalá! ¡Felicitaciones a todos! Fue así que nuestra diminuta Armada Nacional, integrada por dos cañoneros y unos cuantos avisos, se superó más allá de sus proporciones físicas y cumplió con altos factores, abnegada y heroicamente su deber. El combate naval de Jambelí representó la victoria de nuestro pequeño buque Aviso Atahualpa contra el gran destructor peruano, y llenó de gloria las páginas de nuestra historia. El Euterio Chalá ha contribuido grandemente, de manera positiva y decisiva, a la mejora de una formación actual impartida a todos los presentes tripulantes del Ecuador. Pues es un ejemplo a seguir, y quienes heredan esta institución deben considerar siempre estar prestos a repetir este sacrificio cuando la patria lo requiera. El Euterio Chalá es el apuntador de la ametralladora ZB, tripulante del aviso Atahualpa, es el ejemplo de heroísmo, honor y lealtad, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Jaime Roldós Aguilera. Muchas gracias. Bien, estamos en la final virtual del primer concurso de oratoria sobre historia marítima. Hemos ya tenido la intervención de los siete participantes representantes de la unidad educativa Rafael Astudillo, la unidad educativa Fiscal Comisionar Salesiana María Auxiliadora, la unidad educativa Quito, la unidad educativa Atacames, la unidad educativa vicealmirante Manuel Nieto Cadena, la Unidad Educativa Particular Católica Sagrada Familia y la Unidad Educativa La Unión. Todos ellos representantes de, de distritos educativos de Esmeraldas, Quinindé, Atacames y Eloy Alfaro. Ha sido una grata experiencia poder recibir las oratorias de todos los participantes y en este momento pues vamos al siguiente punto en el cual van a tomar protagonismos los integrantes del jurado calificador. Andrea, por favor. En este momento, el Comité de Evaluadores se retirará a una sala privada donde podrán deliberar sobre las intervenciones de los siete finalistas para posteriormente poder dar un resultado final del concurso. Como preámbulo, los invitamos a que conozcan el trascámara cámaras de cómo los participantes se prepararon para la elaboración de los videos presentados en este evento exaltando la dedicación y el ímpetu que demostraron en todo este proceso. A continuación se proyectará la siguiente memoria. Mientras preparamos la transmisión del de el video, queremos compartirles que lo que se va a mostrar representa o busca representar el esfuerzo que la gran mayoría de los participantes tuvieron que hacer para poder ser parte de este primer concurso virtual. Eh, se han escogido de todos los videos inéditos eh, enviados pues algunos que precisamente muestran y, se, y identifican el esfuerzo particular y todo el trabajo previo que hay para que los estudiantes acompañados de sus docentes pues puedan estar en, este, en esta mañana siendo parte de esta, de esta final. A continuación, mostramos las principales escenas. El deseo de invitar un héroe hace que su... El es... Para enfrentarse a su enemigo... Es muy linda y muy maravillosa ya que es la primera vez que participo en un concurso oratoria. Además fue una experiencia enriquecedora de conocimientos ya que pude conocer mucho más durante el combate que aconteció en nuestro país en el año 1941 y sobre todo la destacada participación de estos grandes marinos en defensa de la nación, especialmente del tripulante héroe naval Chala. Ya que con tan solo 18 años de edad manifestó todo su espíritu de valentía y de heroísmo Y por tanto nos invita o nos motiva a que nosotros manifestemos todos nuestros dones que Dios nos ha regalado Ante cualquier situación que la vida nos presente Por tanto agradecer a los organizadores de este concurso por fomentar mucho más el conocimiento de la historia marítima Y por tomar en cuenta la participación de los estudiantes de la provincia de Esmeraldas Muchísimas gracias Dios me los bendiga Muy bien, estamos, estamos en vivo entonces en la final virtual del primer concurso de oratoria sobre historia marítima. Chalai su aporte a la epopeya de la de Atahualpa. Nuestros jurados se encuentra en este momento en una sala particular. Eh, deliberando sobre los resultados y sobre los participantes. Siete participantes han mostrado lo que la calidad educativa en Esmeralda y el compromiso en cuanto a los centros educativos por difundir y fortalecer la conciencia marítima empoderándose de hechos históricos, pues eh, puede hacer cuando hay esa colaboración. En este momento, pues vamos a hacer lectura de los premios que las instituciones auspiciantes y la Armada del Ecuador ha podido gestionar como incentivos para los participantes. Cabe destacar que la naturaleza del concurso, como es evidente, es cultural. Tratamos de empoderar la Armada del Ecuador dentro del de, de marco de sus instituciones, empoderar los hechos históricos más significativos. Y en este caso particular, el héroe naval, el Chalaz Zurita, que... Ha sido conocido gracias al aporte de cada uno de los 15 participantes primero y luego de los 7 finalistas que en esta mañana en vivo a través de la página de la Armada del Ecuador están siendo, está siendo eh, conocido por su heroicidad y por el aporte de cada uno de los participantes. En ese sentido me voy a permitir comunicar los premios o los incentivos que se van a entregar de manera física en el mes de agosto y pues y en este momento pues luego de que el jurado delibere y nos tenga ya los resultados pues van a ser asignados a, a los estudiantes en un primero segundo y tercer lugar comencemos destacando eh, el tercer lugar el, el centro educativo representado por el estudiante que, que queda asignado como el tercer lugar contará con un certificado de reconocimiento eh, por parte de la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador, como establecimiento comprometido con la educación integral y con la difusión y fomento de la conciencia marítima. En ese sentido, pues, este era el premio original y gracias al auspicio de la Universidad Técnica Particular de Loja, también hemos conseguido que el estudiante que quede asignado aquí como, como el tercer lugar, pues, reciba una tablet. Una tabla, gracias a la UTPL por ese aporte. Y el tercer lugar, pues, será merecedor también de una tabla. El segundo lugar, eh, certificado de reconocimiento al centro educativo al cual pertenece el estudiante que recibe el segundo lugar por parte de la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador como establecimiento comprometido por la educación integral y con la difusión y fomento de la conciencia marítima. También este estudiante, pues, gracias a la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador, pues también recibirá una tablet como parte de su esfuerzo y de su mérito en este concurso virtual. Y el primer lugar, el ganador, el Centro Educativo Ganador, como parte, asignado como primer lugar, pues tendrá una placa de reconocimiento eh, por parte de la Dirección General de Intereses Marítimos como un establecimiento líder en la provincia de Esmeraldas, comprometido con la educación integral y con la difusión y fomento de la conciencia marítima en el Ecuador. Los docentes, el docente que ha acompañado al estudiante ganador, eh, recibirá junto al rector también un diploma de reconocimiento eh, por parte de la Armada del Ecuador y específicamente por parte de la Dirección General de Intereses Marítimos. El video del estudiante ganador pues será difundido como con ese mérito en la página oficial de la Armada, en todas las páginas y redes sociales institucionales, incluyendo pues la de la Dirección General de Intereses Marítimos. También eh, el señor, el rector o rectora, el estudiante y el docente que ha acompañado y que, y que queden como ganadores de este certamen, de este, de este evento educativo, pues eh, serán entrevistados por la radio naval eh, y contarán su experiencia en torno a este primer concurso inédito en la provincia de Esmeraldas, llevado a ustedes gracias a la Armada del Ecuador. Además de ello, el estudiante ganador junto a su docente y pues junto a su rector o rectora, serán presentados como invitados de honor y el estudiante tendrá la oportunidad de dar la disertación eh, en una ceremonia militar realizada del pabellón nacional ante delegados militares de los repartos navales existentes en la provincia de Esmeraldas y también el estudiante ganado recibirá como premio una tablet eh, gracias a nuestro auspiciante CODESA que donará una tabla para el primer lugar. Además de ello, pues el centro educativo recibirá libros de historia marítima entregados por el Instituto de Historia Marítima de la Armada del Ecuador. Bien, esos han sido los premios que la Armada del Ecuador, gracias al apoyo de todas las instituciones comprometidas con eh, la difusión y fomento de la conciencia marítima, ...ha podido gestionar en este evento. Estamos esperando ya que el jurado delibere. No es una decisión sencilla. Todos los que están siguiendo la transmisión en vivo han podido ver el compromiso y la pasión de, este, de estos chicos, de estos participantes... Y junto a sus docentes y junto al apoyo de los diferentes directores distritales y de todos los entes eh, vinculados a la educación formal básica de la provincia de Esmeraldas, pues han podido, han podido desa desarrollar. De esa manera, pues queremos agradecer una vez más a todos ellos, también agradecer a las instituciones que han estado detrás, auspiciando y apoyando y, y colaborando en el desarrollo de este primer evento virtual denominado eh, Chalá y su aporte a la epopeya del aviso Atahualpa. Estamos solamente esperando, esperando que nos avisen en el momento en que traigamos al jurado y de esa manera pues serán ellos mismos quienes den los resultados preliminares para esto. Vamos a, a retomar otra vez, vamos a poder, eh, mientras le damos tiempo al, al, al jurado, pues vamos a retomar y a recordar, hacer una síntesis de lo que fue este concurso, sobre todo con las diferentes etapas que se desarrolló. Por favor, un segundo, para poder compartir pantalla. Y mientras tanto, pues, el jurado puede continuar con su arduo trabajo para poder... Eh, Encontrar ya en esta mañana el primero, segundo y tercer y tercer lugar. Bien, vamos a compartir pantalla en este momento. Quiero mostrarles un video con que ya se mostró, pues, es pertinente ponerlo en este punto para recordar a quienes se están conectando que lo que ha sido este primer concurso de oratoria.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 La síntesis en cuanto al desarrollo del de, concurso, mientras el jurado delibera, pues quiero darle algunos datos importantes en cuanto a Lutero Chalá y su, y su acto y el contexto histórico en el que esto sucedió. Eh, el 29 de abril de 1948, mediante decreto ejecutivo número 184, se incluye la nómina de acciones de armas abonables al servicio militar y se cita a los individuos de la tripulación que intervinieron en las acciones navales del Golfo de Guayaquil y de la frontera oriental en cuya nómina encontramos a la tripulación del aviso Atahualpa eh, conformada por ocho sargentos primeros, once sargentos segundos, once cabos primeros, doce cabos segundos, ocho marineros primeros, diez marineros segundos y nueve grumetes dentro de los cuales pues se encontraba el luterario Chalazurita que hoy ha sido parte de un concurso pues, que ha llenado todas nuestras expectativas y que sobre todo nos ha permitido ser parte de la historia a través del de conocimiento de los principales hechos por parte de los finalistas. Bien, nos dicen que ya está listo el jurado con las calificaciones, pues en este momento vamos a, vamos a proceder entonces a eh, traerlos a la sala de, del grupo y apenas estén pues le daríamos paso a ellos... Eh, están ahorita en una sala privada para precisamente que puedan tener la deliberación. Exactamente en 50 segundos retornarán a la sala principal. Quiero hasta eso resaltarles que este concurso pues eh, llega a su, a su fase final luego de varias etapas en las cuales la Armada del Ecuador, con el apoyo de los distritos educativos de todos los cantones de la provincia y de, los, y de las instituciones auspiciantes, pues hemos hecho un acompañamiento a los centros educativos interesados en participar, 15 específicamente. Todos ellos han, han mostrado un gran compromiso y pues eh, lo que vemos aquí es la conclusión de varias etapas, algunas esforzadas, algunas con, con mucha pasión. Para que el día de hoy tengamos un evento virtual, pues que exalta la historia marítima ecuatoriana y de esa manera, pues eh, podríamos ya afianzar la difusión y, fortalec y fortalecer la conciencia marítima. Bien, ya ya tenemos aquí a el jurado en sala. Le voy a dar la palabra entonces a los integrantes ya en este en, en este momento, eh, conforme hayan deliberado y conforme hayan hayan dicho, solicito mi capitán. Perugachi tendría la palabra en este momento y luego pues anunciarían los resultados en función de las calificaciones y del análisis solicito a mi capitán Perugachi tomar la palabra. Eh, su micrófono se encuentra desactivado, mi capitán, solicito. Buenos días, estimada audiencia, estimados participantes. Eh, muchas gracias por eh, la confianza y al incluirme con, como jurado calificador de tan importante evento. En nombre de, de todos quienes formamos parte de este jurado que son... En este caso, el señor Andrés Marín Jiménez, de la Universidad Técnica Particular de Loja. El señor suboficial mayor César Ormaza Valencia, del Comando de Operaciones Navales. La señora licenciada Aida Rodríguez, perteneciente al Instituto de Historia Marítima, y quien les habla y desempeña al momento funciones de director del Instituto de Historia Marítima encargado. Ha sido un placer para nosotros poder eh, contribuir con el proceso de calificación, revisión y también asesoramiento que fue brindado a cada uno de los participantes para que puedan realizar de la mejor forma las exposiciones y oratorias que hemos eh, podido disfrutar realmente en este proceso. Dentro de los parámetros de calificación para su conocimiento, es importante eh, informar que se ha procedido de acuerdo a una matriz que fue proporcionada en el contexto de este concurso de oratoria, en el que se evaluaron los siguientes aspectos. El inicio del discurso que eh, fue evaluado en este caso para proporcionar de forma cautivadora el, este arranque de la oratoria como segundo punto se evaluó la exposición de las ideas y el contenido de forma ordenada y coherente. Como tercer punto, asimismo, se evaluó la claridad del mensaje. El uso de la voz fue el siguiente punto evaluado. Otro de los puntos a considerarse fue el lenguaje no verbal, la gestualidad y expresividad utilizados durante la oratoria. La naturalidad y soltura ante la cámara, otro de los puntos evaluados y finalmente eh, el final específico ya que tuvo cada uno de los participantes para eh, finalizar su, su oratoria. Ya en, este, en estos aspectos, como fue mencionado, se tuvo un puntaje máximo de 100 en el caso de que todos estos parámetros hayan sido cumplidos de forma excelente y eh, con las escalas que fueron otorgadas en base a las disposiciones que se dieron para este, este concurso. De los siete finalistas, me voy a, pedir, a permitir eh, nombrar ya a los tres primeros, que fue en base a las calificaciones que se realizaron por el eh, jurado calificador. Cabe mencionar que ha sido una tarea bastante ardua, una bastante compleja por el gran profesionalismo con el cual eh, actuó cada uno de los participantes. No obstante, en los concursos eh, siempre tenemos un ganador y obviamente no, lo, no un perdedor, sino alguien que obtuvo un menor puntaje, porque pienso que todos aquí somos ganadores. En el marco de este concurso hemos, hemos podido contar y revivir. Mucha de la historia marítima y naval del Ecuador, de un héroe que eh, prácticamente era desconocido en muchos de los ámbitos y gracias a este concurso lo hemos podido revivir y realzar toda esta contribución histórica hacia el, hacia su participación en el conflicto de, que se tuvo en las aguas de Jambelí. Sin más antecedentes, me, me permito nombrar en este caso al tercer lugar con eh, 372 puntos. Tenemos a la señorita Marcia Alvarado España. Tercer lugar con 372 puntos a la señorita Marcia Alvarado España. De la unidad educativa Atacames. En segundo lugar... Con 381 puntos a la señorita Juliana Guadamut de la Universidad de la Unidad Educativa Salesiana. Repito, en segundo lugar, con 381 puntos a la señorita Juliana Guadamut de la Unidad Educativa Salesiana. Y en primer lugar, luego de este arduo trabajo del jurado calificador, se encuentra con 384 puntos el señor Kevin Ayoví, de la unidad educativa vicealmirante Manuel Nieto Cadena. Repito, primer lugar del concurso con 384 puntos, el señor Kevin Ayoví, de la unidad educativa vicealmirante Manuel Nieto Cadena. Estos son los resultados presentados por este jurado calificador. Y eh, sin más acotaciones doy el paso a los organizadores del concurso. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán. Entonces, tenemos ya un ganador anunciado por el jurado especialista luego de una ardua deliberación. Tenemos como ganador, entonces, al representante de la Unidad Educativa Fiscal Vicealmirante Manuel Nieto Cadena. Nieto Cadena, el joven Kevin Marcelo Ayobí Estupiñán. Por favor, para todos los presentes, un fuerte aplauso y todas las felicitaciones... Para él, eh, le vamos a dar paso, antes de que el señor director general de Intereses Marítimos dé las palabras de cierre, eh, si está presente, por favor, el, el director distrital, de, en este caso sería del Cantón Esmeraldas. Si me corrige Andrea, por favor. El director distrital o su representante del Cantón Esmeraldas, para que pueda expresar eh, a nombre del de Distrito y del Centro Educativo, pues las palabras de agradecimiento, previo al cierre de este evento que ha sido llevado a ustedes gracias a la Armada del Ecuador y a la Dirección General de Intereses Marítimos, y previo a las palabras del señor Director General de Intereses Marítimos. ¿Me confirman por favor, si es que el representante del Distrito Educativo de Kevin, Marcelo Ayoví Tupiñán, se encuentra presente o su delegado? Y si no, pues damos paso directamente al docente para recibir las palabras de agradecimiento como ganador de este primer concurso virtual de historia marítima eh, buenos días eh, estoy como delegada del señor director distrital magíster Jorge Gregorio Gómez a la vez me siento muy emocionada por haber obtenido el primer puesto en en esta oratoria. A nombre del Magister Jorge Gregorio Gómez Ladines, director distrital de Educación 08D01 Esmeraldas y la unidad de gestión de riesgo, agradece. Compañera, haga el favor. ¿eh? Agradecer primeramente a la Armada Nacional del Ecuador. A través de la Dirección General de Intereses Marítimos y a su unidad de apoyo al desarrollo marítimo de Esmeraldas, por conmemorarse el octogésimo aniversario del combate naval de Jambelín y día clásico de la Armada. ...por hacer partícipe a las instituciones educativas de la provincia de Esmeraldas... ...en especial las del Cantón Esmeraldas... ...el primer concurso de oratoria intercolegial sobre historia marítima... ...denominado Chalá y su aporte a la epopeya del aviso Atahualpa. Este acto de oratoria busca generar oportunidad cultural y académica... ...para dar a conocer y rescatar la historia de nuestro país que es así que por medio de este primer concurso intercolegial de oratoria, recalcó la importancia del héroe naval esmeraldeño Eleuterio Chalá Zurita. Asimismo también agradecer a la licenciada Aida Rodríguez, representante del Instituto de Historia Marítima de la Armada del Ecuador, por la conferencia magistral dictada a las autoridades de las instituciones educativas, donde se recordará a Leuterio Chalá y su aporte a la epopeya del aviso atahualpa También agradecer a todos los rectores y estudiantes de las instituciones educativas que participan en este acto de oratoria marítima destinado a los alumnos del tercero de bachillerato, de la provincia de Esmeralda, en especial a las instituciones de nuestro cantón de Esmeraldas, que con el objetivo de involucrarlos activamente en la difusión, transmisión y expresión creativa, elocuente y patriótica de la historia ecuatoriana, como embajadores de su patria, generación para resaltar hechos trascendentales que Enorgullecen a un país marítimo como Ecuador, fortaleciendo la conciencia marítima como es oratoria sobre historia marítima Chalá y su aporte a la epopeya del aviso Atahualpa. Gracias autoridades, gracias Armada Nacional por dar, darnos ese premio y... Felicitaciones a nuestro estudiante, a la rectora de la institución educativa, Manuel Nieto Cadena, y a todos sus familiares. Muchas gracias y me encuentro muy emocionada por este premio. Gracias a nombre del señor director distrital. Muchísimas gracias. Ha sido la intervención de la delegada del Distrito Educativo de Esmeraldas y en este momento vamos a dar paso al señor Director General de Intereses Marítimos, señor Capitán de Navío, Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Proaño Vega. Eh, que nos va a dar las palabras de, de cierre de este digno evento que han sido ustedes partícipes a través de la página oficial de la Armada del Ecuador? Buenas tardes con todos. Es un honor en, en esta tarde dirigirme a todos los participantes en este impecable concurso llevado a cabo por la Dirección General de Intereses Marítimos, la Dirección de Conciencia Marítima y obviamente la Unidad de, de Apoyo al Desarrollo Marítimo de Esmeraldas. Eh, definitivamente hemos dado vida a la historia naval y yo me he sentido muy emocionado al oír esta disertación, esta oratoria, y me remonto al, a algún, alguna época de mi vida en que fui vicerrector del Liceo Naval en Guayaquil, donde también eh, hacíamos este tipo de concursos con nuestros cadetes y definitivamente las palabras que ha dicho el, el, el sargento robbie eh, definitivamente damos vida a la historia. Entonces me siento muy emocionado en este sentido, por haber sido parte de este concurso y haber eh, estado en este forum como un eh, actor pasivo, pero eh, inclusive siendo parte y nutriéndome de la historia y de la expresión de nuestros chicos, por lo cual felicito a todos los integrantes y especialmente a los concursantes. Eleuterio Chalá, y ya como lo dijeron nuestros participantes, fue un joven ecuatoriano, Carismático, alegre, astuto, que nació en la provincia de Esmeraldas. Y a sus 18 años, junto a valientes marinos, levantó la moral de una nación y a la vez hizo renacer el patriotismo en medio de un problema que nos era adverso. Prestando servicios durante el conflicto de 1941, embarcado a bordo del aviso de Atahualpa, el cual era comandado por el héroe naval Alférez de fragata Víctor Naranjo Fierro. Este joven Ejemplo, para nosotros, ocupa un lugar notorio en la historia naval contemporánea. Por cuanto a su destacada participación en el conflicto del 41, lo convirtió en la gran esperanza de valientes marinos, quienes supieron defender la soberanía ecuatoriana durante 26 años, convirtiéndose en un héroe nacional. Es así que al conmemorarse el octogésimo aniversario del combate naval de Jambelí y Día Clásico de la Armada, la Dirección General de Intereses Marítimos, a través de la Unidad de Apoyo al Desarrollo Marítimo de Esmeraldas, realizó un, como un reconocimiento a este héroe el concurso de oratoria intercolegial en el que todos nosotros hemos estado presentes. Chalá y su aporte a la epopeya del aviso atahual. Este concurso tuvo por finalidad involucrar activamente a los jóvenes esmeraldeños en la difusión, transmisión y expresión creativa, elocuente y patriótica de la historia marítima ecuatoriana como embajadores de su propia generación, para resaltar hechos trascendentales que enorgullecen a nuestro país. Este, el obje, el, este objetivo va más allá de un concurso. El objetivo es justamente que nuestras generaciones, nuestros jóvenes, niños y adultos que somos parte de nuestro país, seamos artífices de la historia y sepamos y nos interioricemos de todos los conocimientos que estos exponentes nos han dado en, en el día de hoy. Por eso, a estos jóvenes, a nombres de la Armada del Ecuador, quiero felicitarles por su gran participación en el evento y motivarles a que sea un ejemplo de responsabilidad, dedicación y cumplimiento de sus deberes. Al igual que fue Eleuterio Chalá, y continúen fomentando la historia marítima en su, su establecimiento educativo y en su comunidad. Ustedes deben sentirse orgullosos que un joven de su provincia haya sido reconocido como héroe nacional, dando ejemplo a las nuevas generaciones para que continúen por el camino del deber y el patriotismo. Felicitaciones a los centros educativos, rectores y docentes. Su gría en la formación de líderes es fundamental para el desarrollo del país. Con gran satisfacción hemos visto su esfuerzo plasmado en este Quiero felicitar especialmente a la unidad de apoyo al desarrollo marítimo de Esmeraldas. Ha sido un ejemplo para que las otras unidades de apoyo también sigan con este proyecto piloto, aunque ya hemos tenido este tipo de, de concursos, pero definitivamente pensamos que a nivel provincial se ha marcado un hito para que las otras provincias también, inclusive, busquen héroes, dentro de su provincia, busquen héroes dentro de su comunidad y, nos, y, ese, y justamente nos, nos nutran con esos conocimientos de estas personas valiosas para que nosotros también seamos parte de cada una de sus provincias y se contribuya al engrandecimiento de la historia naval de nuestro país. Felicitaciones a todos los concursantes sean la inspiración y motivación en todos los aspectos de su vida como Armada del Ecuador. Resaltamos su valioso aporte y esfuerzo al dirigir estas palabras de clausura. Me permito poner en sus mentes que un héroe es alguien capaz de luchar por algo más grande que él mismo. Con estas palabras doy por clausurado este, este evento. Les felicito a todos. Me siento muy emocionado de haber visto a estos jóvenes cómo se expresan cómo han aprendido, cómo nos enseñan, cómo van a ser un ejemplo en cada uno de sus colegios y comunidades y que sean en el futuro líderes de la juventud y, por qué no decirles, líderes de nuestro país. Muchas gracias a todos. Han sido las palabras del señor Director General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador, señor Capitán de Navío Estado Mayor Conjunto Juan Carlos Proaño Vega. Y de esta manera pues estamos dando ya punto final a este digno evento en la cual Humero de Naval Esmeraldeño y Euterio Charazurita ha sido objeto de exposiciones continuas por siete estudiantes. Felicitaciones a todos y gracias a todas aquellas instituciones y personas que colaboraron desde inicios del mes de julio en el desarrollo de este digno evento. Damos por terminado el mismo y agradecemos su presencia. Muchas y muchas felicitaciones y gracias.